Listo amigo, ya estamos en transmisión. ¿Ya? Ok amiga, déjame abrir aquí mi... Ya somos cuatro conectados, vamos a esperar un poquito a que eh, se conecten, no sé, unas 25 o 30 personas para que podamos iniciar. ¿Qué tal, chicos? Perdón. Mi computadora no quería conectarse. Me conecté desde el celular mientras mi computadora agarra la onda. No te preocupes. ¿Cómo estás, Tony? Muy bien. Gracias, Luis Carlos. Encantado de poder verte y saludarte. Igualmente, gracias eh, por darte también el espacio de estar aquí. Pues ya están conectando más amigos aquí en la comunidad. Vamos a ver rápidamente eh, quién se ha conectado. Somos 26 personas ya conectadas. Emilia Ibáñez, te saludo, buenas tardes, ¿cómo estás? Maguito, buenas tardes, Erika Mena, ¿cómo estás? José Luis Hernández, Noé Paul, eh, Erika Mena, ya te comenté, ¿verdad? Ya te di la bienvenida, muy bien. Amigos, ojalá se eh, apuren a conectarse y empiecen a compartir la transmisión. Si alguien está por aquí, hágase presente, díganos aquí, ando presente. Gracias, Andrea Jaramillo, gracias, Marus baiza Vamos a ir avanzando conforme se va conectando la gente. Hoy, hoy les ofrezco una disculpa si no los saludo a todos, como generalmente lo hago. Pero bueno, eh, hoy es un Zoom. Digo, todos los Zooms son especiales, pero hoy tenemos a una personalidad muy importante, que es uno de los socios de IHOP. Todos los que están aquí, pues bueno, fueron invitados de manera exclusiva a conectarse a este Zoom para darle precisamente seguimiento a, a esta idea, a este gran proyecto que es IHOP, y bueno, en esta ocasión está con nosotros Michael. Michael es eh, uno de los socios de IHOP y bueno, pues estoy verdaderamente encantado de que podamos tenerlo aquí. I want to thank you for sharing your valuable time with the community, Michael. Thank you very much. Well, it's my pleasure to be here very much, uh, Luis Carlos. Thank you. Thank you. Thank you. Eh, no tengo experiencia comunidad siendo intérprete traductor. <laughs> Así que bueno, haremos nuestro mejor esfuerzo, pero por supuesto estoy tranquilo porque tenemos aquí también el equipo a Benja, a Tony, a Raúl de la Ciudad de México, si de pronto ellos son... Quiero comentarles que Benja es bueno es miembro de la comunidad. Él tuvo a bien acercarse conmigo, participar de este proyecto. Te agradezco Benja que lo hayas hecho, hayas tenido esa iniciativa. Eh, yo quedé registrado directamente con él y bueno, hacia arriba en el equipo tenemos a Tony, tenemos a a Raúl, que por cierto ya Raúl nos conocíamos algunos años atrás, tenía tiempo que no nos veíamos, ¿cierto Raúl? Pero bueno, coincidimos nuevamente en este proyecto y pues bueno, este, quiero mencionarlos amigos porque pues quienes decían participar en este proyecto de verdad, meterle a fondo, créanme que tienen un súper equipo de apoyo atrás, no solamente es un servidor, sino son todos los que acabo de mencionar, así que entre todos vamos a echar un montón para que si de pronto nos atoramos haciendo alguna traducción, pues aquí todos entramos al quite, ¿verdad? Muy bien. Les voy a explicar un poquito rápidamente cuál va a ser la dinámica, amigos. Primero vamos a pedirle a Michael que nos comparte un poquito cuál es la visión, cuál es la visión de IHOP, cuáles son los planes, eh, hacia dónde va la compañía, eh, ¿qué es, cuál sería el aspecto más importante que tenemos que saber si queremos explotar o sacarle el máximo provecho financieramente hablando a este proyecto. Vamos a permitir que Michael nos comparta esta visión primero y después vamos a abordar algunas preguntas y respuestas. ¿okay? No vamos a tocar todas las preguntas y todas las respuestas. Las hemos filtrado, hemos elegido aquellas que son como más comunes y las que no preguntemos en este Zoom las vamos a... A vaciar en un documento, se las vamos a mandar a Michael para que Michael nos apoye traduciendo, este, no traduciendo, respondiendo, perdón, estas preguntas, no las regrese. Nosotros ya traducimos las preguntas y las respuestas y se las vamos a preparar en un documento. Ok, esa va a ser la dinámica. Así que de antemano, si alguien hizo una pregunta y no la estamos comentando, les ofrecemos una disculpa, no la hemos omitido. Simplemente ahorita por el tiempo limitado que tiene Michael, elegimos las más comunes. Ok, bueno, pues, uh, let's go and start, Michael. Thank you. Um, we want um, we would love to uh, start this Zoom. Um, listening to you, what is the vision? What is the vision of the company? What do you think it's the most important thing that someone that uh, wanna to build a great business with I hope most know and most do? in order for having success in this great project now just give me a moment in order for me to translate the question to the community okay bien le acabo de preguntar amigos a michael que desde su punto de vista desde sus palabras qué sería lo más importante que alguien que quiere sacar el máximo provecho a este proyecto financieramente hablando tiene que saber y tiene que hacer para que esto sea un verdadero éxito para ti okay thank you michael we all hears. Okay, so before we can really explain the vision of iHub, it's very important that people understand the vision of Helium. Okay, antes de que podamos explicarte cuál es la visión de iHub, es muy importante que la gente entienda cuál es la visión de Helium. Because our vision for iHub completely is in support of the vision of Helium. Porque la visión de iHub es apoyar completamente la visión de Helium. So Helium recognized back in 2013 that there was a very serious need to provide Internet access for this new emerging market called the Internet of Things. Okay. Eh, años atrás in 2015, eh, Helium reconoció esta gran necesidad que representa este mercado naciente del Internet de las Cosas. They saw that the, the possibilities of the Internet of Things was something very very important to help in the building of our communities our cities and our towns. Okay, ellos se dieron cuenta que apoyar el crecimiento de la infraestructura de la del internet de las cosas iba a ser sumamente importante pa, también para apoyar el crecimiento de pues diferentes ciudades. And even though there are thousands upon thousands of different types of internet of things devices out there Nobody had created a very, a very simple and inexpensive way for these devices to get their data to the Internet. Y tomando en cuenta que el día de mañana van a estar eh, vinculados eh, cien, decenas de miles de dispositivos al Internet de las cosas y nadie ha verdaderamente construido un dispositivo que permita que todos esos dispositivos estén conectados, pues ahí hay una gran oportunidad. And so the vision of Helium was to create a worldwide radio network that would allow Internet of Things devices to very inexpensively and very easily get their data to the Internet where it's needed. Así que la red de Helium es construir una red mundial de dispositivos que funcionan a través de ondas de radio que provean eh, esta facilidad para que todos los dispositivos que requieren conectarse al Internet de las cosas lo puedan hacer de la forma más económica posible. And they wanted to make this a project that people all over the world can participate in. And so to incentivize us to participate in building this network, they created their own cryptocurrency blockchain and token by the same name of their company called Helium. Así que para incentivar a la gente a que participe de manera activa en la construcción de esta red de cobertura, crearon su propia criptomoneda que se llama igual que el proyecto, es decir, Helium, para de esta manera eh, darle rewards, eh, darle recompensas a la gente por apoyar en la construcción de esta red. And so the way that Helium is provided to, to incentivize people, to reward people, is based on a concept that they created that's called proof of coverage. Y la manera en que lo están haciendo es a través de eh, un protocolo al que ellos dieron nacimiento que se llama protocolo de prueba de cobertura, así como Bitcoin, puede ser una pausa, así como Bitcoin recompensa a los mineros por participar en el mantenimiento de la red, eh, el protocolo de Bitcoin se llama prueba de trabajo, en el caso de Helium se llama prueba de cobertura. So I think it's important to understand how big the scope of this project really is. Así que yo creo que es sumamente importante darnos cuenta qué tan grande es este proyecto. So, to give people an idea, an example would be what was needed to be done in order for us to be able to use our cell phones. Así que para darle a la gente una, un, un ejemplo más claro, pues tenemos que ver qué es lo que se ocupa para que, por ejemplo, la red de telefonía celular sea posible. So, 30 years ago, infrastructure started being put together To allow people to use cell phones. Hace 30 años empezó a construir la infraestructura que hace posible que hoy la gente pueda usar sus teléfonos celulares. Y fue necesario colocar antenas, no sé si sea el término correcto, yo lo entiendo así, antenas replicadoras de señal eh, alrededor del mundo. Muchas antenas replicadoras de señal alrededor del mundo. So it provided an enormous investment opportunity for many people. People would lease their property to companies to put in cell phone towers. Uh, again, please this, again. Pe people would lease or they would rent their a piece of their property for companies to put in cell okay. phone towers. Okay, okay, I got it. Eh, la gente comenzó a rentar muchos eh, terrenos en orden de, de, de tal manera que estas antenas pudieran colocarse en, en esos terrenos. So, so, that was a model that, that provided an enormous residual income for many people, mostly people with property or money. Y ese fue un modelo de negocio que le permitió a mucha gente generarse un residual, un ingreso residual. But the vision of the founders of helium was to make it so that people all around the world could very easily participate in building this infrastructure with much less cost involved than was needed in the cellular space great right. y en el caso de helium ellos su visión es permitir que la gente pueda participar de la creación de esta infraestructura pero invirtiendo muchísimo menos de lo que 30 años atrás, aquellos que proveyeron de un terreno para montar una antena replicadora de señal lo hicieron. Hoy, cualquier gente, y ya lo saben ustedes, aunque no invierta, puede participar de la creación de esta infraestructura. So after we studied the, the business model that Helium was put together, we realized how great the opportunity would be to put an affiliate network together to accelerate the awareness, the training, and the education around people being able to participate in doing this around the world. OK, después de ver o analizar el modelo de negocios de, de, de Helium y entender la visión, nos dimos cuenta que había una gran oportunidad para construir o vincular el proyecto de Helium con una gran red de afiliados que recibieran la educación y las herramientas necesarias para acelerar la construcción de esta red de cobertura. So many people within the Helium community would have to purchase their own units. Okay, uh, could you repeat please? Ma many people in the Helium community before iHub would have to purchase their own units. Okay. Mucha gente que hoy es parte de la comunidad de iHub en realidad ya había comprados los hotspots de Helium. But there was no mechanism for people to share that information and be rewarded by sharing that information. The only thing that there was a few companies that had put together operations that were very minimal in their ability to reward people. Eh, hubo algunas compañías que muy pequeñas que lanzaron algún mecanismo para poder compensar a, a la gente a que construyera la red pero, pero realmente no, no tuvo un crecimiento importante So our vision iHub was to open up the opportunity for people all over the world to be able to participate en this In a way that would be very easy for them to get involved and to generate helium residual income for themselves and for their families for generations. Así que la visión de IHOP eh, fue proveer un mecanismo que facilitara que toda la gente alrededor del mundo pudiera participar eh, en esta red de Helium y de esta manera eh, poder generar un ingreso residual que no solamente les pueda beneficiar este, actualmente sino a sus futuras generaciones también. So Helium's vision is to provide this network of for for the IoT devices in every city around the entire world. Así que la visión de IHOP es proveer estos dispositivos que posibiliten que mm, n cantidad de, de, de dispositivos que tengan la necesidad de conectarse al Internet de las cosas lo puedan hacer en todas las ciudades de todo el planeta. Just like you can use a cell phone in just about any city around the world. So our vision is to be able to participate that in as great of great of uh, in a, as great of a way as possible. I'm starting to think Spanish. <laughs> no, no, don't worry, don't worry. Let me do that work for you, my friend. Don't worry. <laughs> okay. Ok, entonces es que dice que estaba pensando en cómo decirlo en español donde dije que me permitiera a mí hacer ese trabajo por él, ¿no? ¿no? No hay problema. Entonces están pensando cuál había sido, estuvieron pensando cuál iba a ser la mejor manera de, de, de, de hacer esto también para la gente. So Helium's vision is to, to build that network really within the next 5 to 10 years. Wow, ok. La visión de iHub es proveer esta este mecanismo para que esta red de cobertura se pueda construir en los próximos 5 a 10 años, una red de cobertura a nivel mundial. Yeah, that's that's Helium's vision, but at iHub we believe that, that network will be built within 4 to 5 years. Ah, okay, sorry. Lo que acabo de decir estuvo mal es la visión de Helium, okay? Pero la visión de iHub es que esta visión se puede acelerar. Between how many years? Four to five years. Ok, ok. En lugar de que se construya en un periodo de 5 a 10 años, que es la visión de Helium, la visión de IHOP es que se construya esta red mundial en un periodo entre 4 y 5 años. And that's because of the speed of making aware of people all around the world about this project. Y eso es gracias a la velocidad que se genera cuando usas a la misma gente para que que ellos sean el medio para que otros conozcan lo que está haciendo IHOP y Helium. And so people need to understand that this project in, say, five years will be completely done from the point of view of getting this network established worldwide. Así que la gente tiene que ver que en cuatro o cinco años eh, esta red de cobertura va a estar totalmente construida alrededor del mundo. But the people that help make that happen will be able to receive residual rewards for decades to come residuales vida so our vision is to help facilitate that as quickly as possible but still it's important to understand that there's very specific ways that this network needs to be built. Pero es importante hacer hincapié en que hay ciertas formas en que esta red necesita ser construida. This is built to provide coverage for the Internet of Things, and so these devices need to be separated by about a half of a kilometer. Okay. Eh... Para empezar, es importante que tengamos presente que cada dispositivo tiene que tener una distancia mínima de separación. Eh, en español, ¿cuál sería el, el, este, el, la medida equivalente que nos comentó? Serían 400 metros, 300 metros. Ya yeah, uh, 500 metros. 500, 500 metros. Ok. Eh, les había comentado yo me parece en el, en el live que tuvimos que eran 300 metros ahorita bueno con, rectifico esa información 500 metros de separación entre un dispositivo y otro. But in in the helium model for sure they do not want units more than th closer than 300 meters. OK, pero de acuerdo al modelo de Helium, ellos no quieren tener un dispositivo separado de otro más allá de 300 kilómetros. Lo dije 300 metros, perdón. Lo dije bien, Tony. Menos de 300 metros. Menos de 300 metros. Sorry. OK. No. So we have a very powerful software that helps people facilitate determining whether or not a particular location is appropriate for one of these units. OK. Eh, así que nosotros tenemos un software muy poderoso que nos permite eh, determinar si una ubicación determinada eh, es efectiva, es efectiva para prenderla dentro de la red de dispositivos de, de Helium. Let me ask you something before we go on, um, Michael, déjame preguntar preguntarte algo antes de seguir adelante. This software, it's uh, was done by hope. Exclusively by iHub. Well, yes. I mean, we it, it was done by a group of people developing the software. That when we met, we basically incorporated it into iHub exclusively. Okay. Así es. Este software fue exclusivamente para incorporarse en el modelo de negocios de iHub. Thank you. So we've got a we've got a fantastic tool that lets people get involved. In helping to build the locations for these units around the world, even before the actual ability to receive the helium hotspots is possible for those parts of the world. Así que este software eh, nos permite ayudarle a la gente para que la gente se dé cuenta en qué ubicaciones necesitan haber hotspots en orden de, de tal manera que se pueda construir esta red de cobertura de manera efectiva. Okay, so that I think gives a good vision of where we're going with iHub. Así que creo que esta es una gran visión, ¿no? Que la gente sepa hacia dónde vamos con, con iHop. Wow, that's that's that's so huge, really so huge. Okay, now uh, before we start asking you some questions of the community, I want to ask you a very important one, I think so. Uh, after we have finished building this uh, coverage network all around the world what's going to happen next after that so in the first 10 years of building the network we make the majority of our rewards for physically building the network okay en los primeros 10 años, nosotros recibimos una recompensa por construir la, la red de cobertura. But in the following 40 years of Helium's business model, a big portion of the rewards is generated by the actual movement of IoT data through the devices. Okay, did you say 40, 40 years? Yeah, yeah, they have a 50 year plan. Okay, eh, Helium tiene un plan de 50 años. En los primeros 10 años se le va a pagar a la gente por construir esa red de cobertura. Pero en los siguientes 40 años se le va a pagar a la gente gracias al consumo de los datos que se van a proveer a través de esta red de cobertura construida por los dispositivos o por los hotspots de Helium. So for all of us that helped build that network for 40 years or more will be receiving residual awards for the use of the network. Okay. Así que por los eh, siguientes 40 años después de los primeros diez, pues vamos a seguir generando ingresos residuales, ¿no? Pero ahora por el uso de la red. Okay? Excellent. Okay, excellent. Now I think we can um, take a look at the questions of the community Uh, let me see. Amiga tienes alguna en particular que quieras que eh, tengo voy, voy a empezar con una que me parece que es como muy recurrente, pero te pido que aquí en el, en el chat, en el WhatsApp, amiga, me mandes alguna que quieras que, que mandemos este, ahorita Michael, ok? The first one, Michael, what happens if I change my address and the place where I move already has the hotspots saturated? Well, it's important that every location where we put a hotspot is approved through iHub before a unit is deployed but be aware that the uh, the value of the affiliate network in finding locations ultimately is more important than having a location yourself okay could you please could you please repeat the the last phrase okay so i i want people to understand That, as nice as it is to have a hotspot at your location, by being part of iHub and helping to build the locations around the world, you're able to earn considerably more by helping to find the locations everywhere than just having one yourself. Okay, I got it. Thank you. Bueno, le pregunté a Michael que qué pasa si yo eh, tengo la necesidad de cambiarme de, mi, de dirección. Y el lugar hacia donde yo me muevo ahora está saturado de dispositivos y el software de iHub no me permite, pues, eh, mover mi dispositivo y prenderlo en esta nueva dirección. Entonces, él me está diciendo que aunque es muy importante que, pues, podamos aprovechar tener un dispositivo y prenderlo en una ubicación propia, que no perdamos de vista que lo más importante es participar contribuyendo en la localización de las ubicaciones que están disponibles para ir ampliando esta red de cobertura basándonos en este parámetro que ya nos comentó anteriormente de los 500 metros de separación entre un hotspot y el otro. Entonces, si de pronto eso llega a pasar, lo más importante no es si tú puedes seguir generando este, un ingreso por la minería de tu hotspot, sino que tú eh, puedas ayudar a la empresa a encontrar ubicaciones disponibles, eso es lo más importante, ¿okay? But bueno, but, but a me, ver, amiga, me mandaste Let me let me, me continue on that though. So Ah, sorry. Sure. So with that said though, if there's a location that is producing good results for the helium hotspot, it would be wise to find a way for somebody to take over that location when somebody has to move. Ok. ¿Puedes ayudarme con esa, Tony? Gracias. Sí, sí Aquí el tema, eh, creo que el punto medular es que nosotros debemos entender que los dispositivos eh, en el programa de recompensas que tiene la empresa, los dispositivos de otras personas que se han sumado a IHOP gracias a tu invitación, esos dispositivos que están minando te generan un porcentaje a ti. Entonces, si tú te mudas, y no puedes llevar contigo el dispositivo porque la zona a la que vas a moverte ya está saturada, es conveniente considerar la posibilidad de hablar con el vecino y decirle, ¿sabes qué? Quédate con el hotspot. ¿Sí? Llegar a un acuerdo con él quizás de decirle, ¿sabes qué? Eh, podemos dividir las ganancias del hotspot, tú cuídalo, yo me tengo que ir. O incluso ya depende de cada quien, no pero podrías decirle al vecino, ¿sabes qué? Yo te pago el internet pero deja conectado este dispositivo aquí y tú sigues recibiendo los, las ganancias. ¿no? Entonces, una vez que tienes un dispositivo ya en, en alguna zona, es importante que tú veas cuál es la mejor manera de seguir sacándole provecho a ese dispositivo, ya sea eh, registrando a tu vecino o llegando a un acuerdo con él. ¿Sale? Mm, very, very good, Antonio. That makes a lot of sense. Additionally, Luis Carlos. If there's, yeah. some, if there's somebody that has been one of our hosts and they've been a very good host and very responsible and they've done well making sure the unit was connected to their internet, if they go to another location, it's very important for us to help them get set up at another location as long as that location is a good location for another unit. Okay, that's great, okay. Lo que me acaba de comentar, Michael, es que para ellos es muy importante apoyar a todos aquellos eh, eh, afiliados que hagan un buen trabajo. ¿Y qué significa hacer un buen trabajo? Significa, pues, eh, ponerle atención ¿no? a que tu hotspot esté pues todo el tiempo conectado. Si de repente tú conectas el hotspot y te vas, te distraes, a lo mejor pasó una semana, 10 días y no te diste cuenta que el dispositivo se desconectó. Entonces, bueno, pues eso le está diciendo a IHOP que tú no estás poniendo la suficiente atención que se requiere para que eh, esa red de cobertura se mantenga funcionando. Pero si por el otro lado le, la empresa se da cuenta que tú estás poniéndole toda la atención para ayudar a que esta cobertura se mantenga eh, encendida en todas tus localidades, eh, comenzando por supuesto con la tuya, pues si tú te mueves, la empresa va a ayudarte a encontrar otra ubicación en donde tú puedas colocar tu dispositivo y de esta manera poder, poder seguir generando un beneficio de esto. Ok. okay. Well, thank you very much, uh, Michael. Uh, there is another quest question that I think it is important to do. The question is, uh, what are the most important differences between the hotspots of this network with respect To other equipment that is already in the market. For the helium network? Yeah, for the helium network. So, all of the authorized manufacturers for the helium network essentially do precisely the same thing in terms of the way they generate helium. So, we're using multiple different manufacturers, many of which are already uh, in the network with other ways of them being provided. So, it doesn't matter whether or not we're integrating with uh, other versions of the Helium hotspot. They all they all interact amongst themselves. Uh, OK, OK, OK. Bien. Le pregunté que cuáles eran las principales diferencias entre dispositivos de esta red, de la red de Helium, respecto a otros dispositivos eh, que se están conectando a la red de, de Helium. Y me está diciendo Michael que en realidad no, eso no es tan importante porque todos los dispositivos eh, se pueden interconectar entre sí, ¿no? Entonces, eso ayuda al final del día a que la red de cobertura se mantenga. Great. Let me see. Um, can we talk a little bit more about how people can monetize the, the benefits of um, being part of this network? Sure. Do you have anything specific in mind? Because it's a pretty wide, a wide question. Uh, okay do you do you remember that um that you shared with me a uh, um uh, financial projection yes what yes. happens when I, when i enroll uh, how many people uh, how is that i get paid for enrolling 10 15 20 people or more would you like me to to go over that that same chart that i shared with you it would be great Amiga, ¿nos puedes ayudar con esto, por favor? Dándole permiso a Michael para que comparta pantalla. Le estoy preguntando a Michael, este, amigos, que nos explique un poquito de cuál es el modelo financiero, una proyección financiera. ¿Qué pasa cuando yo o cuando tú enrolas a 5, 10, 15 o 20 personas o más? ¿Cómo le podemos sacar el máximo provecho a, a esta red de afiliados? We, we like to give people numbers so they can understand the possibilities. But of course, it's all based on people's individual efforts. Okay. Nos gusta darle este ejemplo eh, numérico a la gente, pero es importante que entiendan que es, eh, el, el tamaño de su, de su ingreso depende directamente del tamaño de su esfuerzo. So for people that decide to build a team with iHub, they're actually building four separate teams. Okay. Para la gente que ha decidido construir un equipo en IHOP, eh, tiene que empezar viendo que dentro de ese equipo empiezas construyendo cuatro equipos diferentes. So the first team is comprised of the first, the, the first five people that you introduce that have, a, have one of these units. OK, así que tu primer equipo está compuesto por las primeras cinco personas que tú enrolas en tu equipo. The second team is the following 10 people. El segundo equipo está conformado por las siguientes 10 personas. And then the third team is the 10 people after that. Okay? Y el tercer equipo también está conformado por las siguientes 10 personas. And then the fourth team is anybody after those first 25. Y el cuarto equipo es toda la gente que viene después del miembro número 25, es decir, a partir del miembro 26 en adelante. So you can have an unlimited number of people on your fourth team. Así que puedes tener un número ilimitado de gente en, en, en tu cuarto equipo. So we're going to use an example that each one of these Helium Hotspots generates 25 Helium tokens in a month. That's a pretty conservative um, um, amount. Ok, así que vamos a manejar un escenario en donde eh, cada uno de los dispositivos genera 25 Heliums, es decir, mina 25 Heliums por mes, lo cual es una cifra bastante conservadora. So on this first team, you're able to get 20% of what those five units are generating. En tu primer equipo vas a ganar un 20% de todo lo que minen estos primeros cinco dispositivos. On the second team there's an additional 5% what we call a coded bonus, which is very powerful and I'll touch on that lightly. Ok, en el segundo equipo vas a llevarte un 25%, es decir, un 5% adicional sobre los siguientes 10 dispositivos. Este es un bono que se llama como Tony o Raúl. Ok, and On the third team on a second, Okay. sorry, Michael, hold on a second. Eh, Cómo se llama este bono que comentó Michael? No, mm -hmm. es como de coding. es el bono de códigos. Bono de códigos. Okay. vamos a platicar más sobre este bono de códigos este, un poco más adelante. Gracias, Tony. Thank you, Michael. Okay. on the third team, there's two of those five percent coded bonuses. So you get okay. 20 percent. Yes, yeah, so it's 20% plus okay. two, two times five. OK, eh, te llevas este bono doble, este bono de códigos dobles, doble. Es decir, te, en el primer código de bonos te llevas un 5%. En el segundo código de bonos te llevas otro 5%. Es decir, te estás llevando un 10% adicional sobre en, en total un 30% sobre lo que minen los dispositivos del número 16 al 25. And on the fourth team, there's three of those 5% bonuses. Ok, y en el cuarto equipo hay tres de estos eh, bonos de códigos del 5 es decir, te vas a llevar un 35 de todo lo que minen estos dispositivos a partir del dispositivo número 26. So, in this model, you reached out and found 35 people that wanted to get one of these units deployed to them. Ok, could you repeat please? In, in this example you reached out and found 35 people that were interested in uh, get what getting one of these units and had them deployed to them okay in este modelo de negocios tú puedes sacarle el mayor provecho posible cuando alcanzas el el miembro número 35 yeah this is just for the purpose as an example esto solamente eh, este con el propósito de darte un ejemplo so what would happen es esas primeras cinco units, cada generando 25 helium tokens, you would be able to receive 20% of that for a total of 25 helium tokens. Ok. Así que bueno, si en el primer equipo te están pagando el 20% de todos los heliums que mina el dispositivo de estos cinco afiliados, te estás llevando 5 eh, heliums, que es el 20% de 25. <laughs> Te estás llevando 5 por 25, te estás llevando 25 eh, heliums. <coughs> and in the second example, you've got 10 people with the unit, so that would be generating 250 helium tokens. 25% of that would be 62 and a half tokens. OK, bien. En el segundo equipo, te estarías llevando de tu segundo equipo con el 25%, 62.5 Heliums. And then on the third team, that would represent 75 Helium tokens. En el tercer equipo, esto representaría 75 Heliums. Now on the fourth team, you can have an unlimited number of people, but for the purposes of this example, let's assume that you so far have 10. Ok. Eh, recuerda que en el cuarto equipo puedes tener gente ilimitada, pero para fines de un ejemplo lo vamos a limitar a 10 personas. So again, a total of 35 people. Ok. Para un total de 35 personas. So on the fourth team that would generate 87 and a half helium. Por lo tanto, en tu cuarto equipo limitando este número de personas, te estarías llevando 87.5 heliums so you can see that that you're doing the same effort for each one of these teams but the more but the further you get towards this fourth team the more you earn for the same effort so if you accomplish it with these 35 people that would represent 250 helium tokens every month si tú alcanzas este objetivo de construir un equipo que tenga en total 35 personas, entonces te estarías llevando mensualmente 250 monedas de Helium. And currently the Helium token is exchanging for $23. Ahora si actualmente este token se está comerciando <laughs> por $33. And so that would represent 5,750 US$ if you were to accomplish this five thousand seven hundred five thousand seven hundred and fifty dollars. so and that's just on a monthly basis y esto solamente es en un periodo mensual. and so this is this is a, a very plausible model that people can accomplish este es un modelo totalmente plausible o totalmente factible para que la gente pueda generar este nivel de ingresos. But it doesn't just stop here. Pero no se detiene aquí, hay más. Because those 5% coded bonuses can continue with people that were also referred by those first 35 people. Ok porque estos bonos del 5, 10 y el 15% de los bonos de códigos van a continuar conforme la gente que tú afiliaste directamente comiencen a afiliar o a referir a más gente. No por todos los que refieran, pero sí por una cantidad significativa de los que refieran. And so the possibilities of what you can generate through this model are really extraordinary. Así que las posibilidades que puedes generar a través de este modelo son eh, ilimitadas. But you can't control what other people do. Pero tú no puedes controlar lo que otra gente haga. But you can control what you do. Pero sí puedes controlar lo que tú hagas. And I believe anybody that looks at this and uses our tools can easily share this with a large number of people. Y yo creo que cualquier persona que le caiga el 20 y que use nuestras herramientas, lo puede hacer. As you have experienced yourself. <laughs> Gracias. Thank you. Así como dice que así como yo lo he este, comenzado a experimentar. But let me, let me show you something so you can understand how that works out. Okay. déjame mostrarte algo para que veas cómo está funcionando. So This is, this is an application that Helium has put together where every single one of these hotspots is plotted on a world map. Ok. Esta es una aplicación que Helium ha habilitado en cada uno de los dispositivos que están distribuidos en, en todo el planeta. It's showing that there's just about 157,000 units that have been deployed around the world so far. Ok. Y nos muestra que hay 156 mil. 995 dispositivos que han sido distribuidos en todo el planeta. Y de esta manera podemos ver a cada uno de los individuos que son parte de esta red de cobertura y darnos cuenta cuánto han generado sus dispositivos a través de la minería de helium. can get a sense of what's possible. Así que te quiero compartir eh, los números de dos dispositivos para que te des cuenta lo que es posible. So, in this first example, we're going to look at a city called Vero Beach in Florida in the United States. Ok, aquí en esta ubicación vamos a hablar de una ciudad, eh, Vero, que se llama Vero Beach, Playa Vero, que está ubicada, me parece que dijo, en Florida. Eh, is that right? Florida, yeah. did you say? Yes. Yes. Okay, Florida. This, Así es. this is where iHub CEO Rick Cotton lives. Uh, aquí es el lugar donde el CEO de el CEO de quién? The el CEO of what? iHub. Okay. And that's iHub. That's, that's also our headquarters. Ah, donde está la la matriz, donde está la matriz de de iHub. So, five months ago, there was not a single unit in Vero Beach. Now there's probably 300. Ahora hay probablemente 300 unidades. But Rick started with just six units. Y Rick comenzó con seis unidades. So, in this model, You could only have one unit at a location. Y en este modelo tú solamente puedes tener un dispositivo por ubicación. So he had a unit at his place and he needed to find five other people that were willing to put a unit in their place. Así que él solamente pudo poner un dispositivo en su ubicación y tuvo que encontrar a cinco personas para colocar otros cinco dispositivos en ubicaciones diferentes. So he put together some very simple marketing tools to do that and found that there was an enormous response of people wanting to host these units. Así que lo que hizo fue pues integrar un conjunto de herramientas de marketing para hacer posible esto de la manera más sencilla posible. So that's part of what we offer as part of our iHub affiliate model, the ability to find people. Y eso es justamente lo que hacemos, le ofrecemos a la gente un modelo que les dé esa habilidad o esa facilidad para encontrar a la gente correcta para poder tener más ubicaciones. So each one of these Helium hotspots have, has kind of a fun three word name to it. Uh, okay. Can you help me with this? Um, Tony, sí, me con esto, que Tony, cada uno de estos dispositivos tiene un nombre clave, un nombre divertido. O sea, les ponen nombre a cada dispositivo. <laughs> okay. So, ah, okay, so, okay, thank you. So, his, so his unit is called the Trendy Tan Duck. Okay, su dispositivo es, se llama Trendy Tan Duck. And it's represented by this white dot. Y es representado por este punto blanco que ves en pantalla. Aquí está. And so these gold dots with the lines to it are other hotspots that his unit is witnessing. Uh, what is witnessing? Uh, testificando, como este siendo testigo de. Okay. Y todos estos dispositivos que están vinculados con eh, estas rayitas testifican eh, lo que está haciendo este dispositivo. And it's the process of witnessing, which is very important in Helium's proof of coverage, and that's what generates a big part of the Helium tokens that we're rewarded with. Ok, y es justamente este, eh, esta tarea de testificar lo que. Um, lo que genera la minería. Lo que... Gracias. So, for instance, this unit has 86 other hotspots that it's witnessed in the past five days. Wow. Este dispositivo. Tiene 86 eh, dispositivos que están testificando la actividad de este. And so in the last 30 days, this unit has earned 52 helium tokens with a value of about twelve hundred and eleven dollars. en los últimos 30 días este dispositivo ha generado eh, 52 heliums que representan un ingreso de 1,211 Yes, and so, if this was a unit that you had referred, let's say, hold on one second, let me grab my notes. Sure, sure, sure. So, let's say that somebody on this call um, is an iHub affiliate, they joined iHub for no cost, no charge, and then they knew somebody in Vero Beach, Florida, they told them about iHub, they went and applied to get one of these units they received the unit and in the last 30 days it generated 52 helium tokens what would that represent to the person that reached out to the person in Vero beach okay si me equivoco aquí en la traducción me echas la mano tony <laughs> ahí va este vamos a suponer que alguien aquí en este zoom eh, se afilia eh reserva su dispositivo lo recibe y él conoce a alguien who can do the same en esta zona de la playa de Addero, y esta persona empieza a generar eh, esta misma recompensa, 52 eh, Heliums por mes. Hasta ahí voy bien? Hasta ahí vas sí. bien. So, yes. so if this was part of your first team meeting your first five people that you reach out to to tell about iHub, you would be able to get 20% of what that generated. Ok, vamos a suponer esta persona que tú referiste, que vive en esta zona de eh, la playa de Vero, es parte de tu primer equipo, es decir, es una de estas cinco primero personas que te pagan el 10 sobre estos 52 Heliums que está generando. So, so that would represent two hundred and forty two that would two forty Ok, 242 Esto representaría 242 dólares solamente de esta persona. And so if it was on your fourth team where you've already referred 25 people before, you would be able to get 35% and that would be $424. Pero qué pasaría si esta persona fuera parte de tu cuarto equipo? <coughs> es decir, tú ya referiste 25 personas previamente, por lo tanto, este es tu miembro número 26 y te estaría dando el 35 de tal manera que tú podrías convertir estos 242 dólares en 424 dólares. And the person in Vero Beach that's actually hosting the unit is able to get 25%, which will be $303. My mind is exploding. Please help me, Tony. A todos nos pasó. A todos nos oh pasó. God. Ok, ok, ok. As, um, I, I need a... How do you say relevo? Sí, relevo. Sí. Yeah, I need. Bueno. Lo que está diciendo Michael es que si tú fueras el hospedador de este dispositivo, además de todo lo que ya has ganado con los equipos, con el ejemplo de cada uno de los equipos que acaba de dar, eh, pues tú estarías generando 311 dólares. O sea, son 200 y pico de dólares con el primer equipo, 400 y pico de dólares con el equipo oro, o sea, a partir de la persona 26, además de lo que tú personalmente estarías ganando, que serían 300 y pico. ya son cerca de 1000 dólares lo que tú has generado eh, con estos tres ejemplos de tres personas, ¿no? Entonces es realmente impresionante. Tres personas, una ubicada en tu equipo eh, pro, otra ubicada en tu equipo oro y tú siendo el hospedador del dispositivo. Wow. Um, shall I uh, tell something to my community, Michael. Could you please give me a second? Sure. Thank you. Amigos, este, híjole, sí. Si... Si no han visto la dimensión que tiene esto, tienen que mirar la grabación las veces que sean necesarias, porque esto es verdaderamente enorme, de verdad enorme. Eh, mucho, mucho tiempo atrás, antes de que yo me dedicara de lleno a cripto, pues en realidad yo hice una carrera en, en, en el multinivel, en network marketing. De hecho, muchos no lo saben, pero yo hice mi tesis sobre network marketing y tuve la oportunidad de conocer a muchos líderes de muchas empresas alrededor del mundo en algún miembro me hice, en alguna parte o en algún momento, perdón, de mi vida me hice parte de un miembro de la Direct Selling Association, de la asociación de venta directa en Estados Unidos. Y tuve la oportunidad de conocer a distancia a Doris Wood, que fue la presidenta emérita de la Direct Selling Association. Y, y bueno, te, te comento esto por una razón. Conozco, he conocido muchas empresas que han tenido modelos verdaderamente explosivos modelos de negocios explosivos en esta, en esta industria, pero nunca en mi vida, nunca en mi vida había visto algo tan fácil, tan fácil y que convergiera con otra industria como lo es Cripto. Si no aprovechan esta ventana de oportunidad, de verdad, lo pueden lamentar toda su vida. ¿eh? No es solamente para que le entren y aparten su dispositivo, sino de verdad para que se pongan como locos, de verdad, a correr la voz. Bueno, uh, thank you, Michael. Uh, can we can we go on, please? Okay. Well, you want to look at a few others. Okay. Let's just take a look yeah, at sure. another another example. This is a unit over in the in England, the UK, uh, in the London area. This one's called the precise ceramic boa. Okay. Me está mostrando otro dispositivo que está prendido en la zona de Londres. Eh, y este dispositivo tiene este, este nombre, Precise Ceramic BOA. Okay. This unit generated $1,870 in the last 30 days. Este dispositivo ha generado $1,868 en los últimos 30 días. So if you were the person that introduced them, you'd be able to earn $375 for that period. Si tú hubieras sido la persona que enroló a este dispositivo, eh, habrías ganado $375 dólares en el mismo periodo. And if it was on your fourth team, that amount would be $656. Pero si esta persona hubiera estado en tu cuarto equipo, habrían sido $656. But I want to point out that this example is way above the, the average. Pero claro, este ejemplo es muy por arriba del promedio. And the reason it is, is because this location must be at a high elevation to reach as far as it's reaching. Um, could you please help me with this part, Tony? So, so sí. o sea, de lo que habla eh, Michael es que este dispositivo, eh, claro, está fuera de lo normal, pero seguramente es porque eh, la antena del dispositivo está en una parte alta. Y eso permite que tenga mayor este mm. eh, mayor conectividad so it's, it's wow very, it's very likely that this location is somebody that lives in a high-rise building si sí, está en una este, parte elevada por esas razones que se puede conectar con otros dispositivos que están más lejos de lo normal But that is to say that, uh, that is to say that uh, for example if i live in a apartment building in the fifth floor it could be possible that uh, i have received uh, too much uh, uh, more rewards than someone that uh, has their hotspot in the um, the ground floor. street level right yes exactly yes. ground floor yeah yes. ground floor okay And so we'll look Amigo, at another to have dispositivos in plantas altas, eh? sorry, Michael. Yeah. And so this is another example of, of a unit that must be in a very high floor. It's reaching very far okay. and it's and this unit is. Okay, Here, I, I otro ejemplo de un dispositivo que está colocado en una zona elevada. Okay. Se llama shallow Walnut Jack. Y aquí ustedes pueden ver cómo tiene un mayor alcance. Vean hasta dónde llega uh, el alcance de este dispositivo. Hasta dónde llega. Vean aquí hay otro claro ejemplo. ¿Cuánto se metió este dispositivo? 4,171 dólares en un periodo de 30 días. And if you, you had, if you had referred this unit in your first team, your first five, you'd be earning. $837. okay si tú hubieras referido a esta persona y hubiera estado en tu primer equipo entre la persona uno a la quinta persona te habrías llevado 837 dólares and on your fourth team it would be $1,464. hundred and 1464. Ah, 1000, again, 1464? Yes. Okay. Si hubiera estado en tu cuarto equipo, esta persona te habría dado 1464 cuatrocientos sesenta y cuatro dólares en el mismo periodo de tiempo. But you need to understand that these numbers are not your typical average numbers. Pero tienes que entender que estos números no son los eh, números comunes. Pero seguramente que te está haciendo pensar a quién conoces que, que, que vive en un cuarto, quinto piso. Yes, so so you can see the possibilities. And we are very conservative <laughs> in, in our example of 25 tokens per month. Así que como puedes ver, eh, estamos siendo muy conservadores en las posibilidades que te estamos mostrando para que te generes. ¿Cuánto dijo al mes, Ma, este Tony? No lo escuché. Eh, Could you repeat the number the of tokens that you can be rewarded, please? Well, remember in my example before, let me just go back to that real quick. En mi ejemplo anterior, vamos a regresarnos. Oh, sí, los, los. Yeah. We were we were yeah. saying the example was based on 25 tokens a month. Okay, basándonos en un ejemplo de que cada dispositivo genere 25 heliums mensualmente. And just remember, the first example in Vero Beach had generated 53 tokens in a, in 30 days. Ahora ten presente que en el ejemplo que te di de la playa de Vero está generando 52 tokens por mes. So that means that our example is fairly conservative. Lo cual quiere decir que este ejemplo es bastante conservador. So I think that gives you kind of a, a, a sense of what's possible with our rewards model. Así que creo que esto te da una visión muy completa de lo que es posible ganar con nuestro modelo de negocios. Wow. I'm, I'm speechless. I don't have a, I don't have words, you know, it's so huge, really so huge. That's exactly what we discovered when we started evaluating what Helium had put together. Sorry, could you could you repeat, please? Oh, I was just saying that's that's exactly the way we felt when we started studying the business. model uh, that Helium had created. Sure. Esa fue exactamente la, la, la misma manera en como nos sentimos cuando empezamos a, a ver lo que era posible al construir IHOPE. Wow. Eh, amiga, eh, creo que hemos tocado muchos puntos importantes. No sé si me, se me está escapando alguno en particular. Si quieres, me puedes hacer la pregunta en español. Benja, adelante. Yes, Michael. Um, the business model is very clear. I think the other great question for Mexico is uh, the logistics for the the, the modems uh, in the in the yeah, in the Mels That's to a come. great one. Uh, I I think it's to be a really huge logistic, no, to to cover 50,000 hops uh, in the next months but uh, tell us uh, about the program that you have for the 21 or 22 or 23 for, for example no well the the, the way me. the way the way it's evolving is that we will probably have local operations in each country or at least many of the countries where they will have distribution out of a local center, maybe out of Guadalajara, for instance, covering most of Mexico, um, and with operations and facilities locally to be able to provide to provide coverage for that. Does that make sense? Sí, traducir, este, hice la pregunta, a Michael, que obviamente el, el, el modelo de negocio estaba claro, pero que la gran pregunta de la comunidad era un poco el plan precisamente de cómo van a surtir eh, los modems en los próximos años, eh, pensando que era un, un tema titánico en surtir más de 50.000 modems en un, periodo de, en un periodo corto. Y lo que está refiriendo Michael es que lo que van a hacer es, van a hacer una logística por países teniendo hops, como por ejemplo en México, en Guadalajara, eh, entiendo que van a recibir el mayor número de hops, de modems, via contenedores, y de ahí se irá eh, repartiendo poco a poco estos, estos modems. Eh, the only thing that I, it wasn't, it was not very clear, uh, Michael, is uh, did you think that we are gonna cover Mexico in, in, in 21, 22, or 23, What, what what is your your goal uh, in in this scenario oh i'd like to see mexico covered in 22 it's you know, it, it won't be 21 okay eh, i acabo de preguntar pensamente que no queda claro que eh, cuál era la meta de de i hope eh y prácticamente lo que está diciendo es en el en el 22 obviamente en el 21 estamos en septiembre es difícil que, que, que lo, eh, lo, lo, lo, lo logremos, pero a good pronostico, Michael is a very good uh, it's a very good call to have a Mexico in the 22. Yes I mean I'm not to say it's impossible to get units starting to be there before the end of the year but it's probably unlikely. No we understand that we are on September and uh, uh, right now it's probably impossible to do it uh, in the 21 but for me it's a very good number in the 22. Eh, recalcó que obviamente no será posible en el 21, pero eh, está pues, prácticamente poniendo la meta en el 22 y, y desde mi punto de vista creo que es un, una muy buena meta tener más de 50.000 modems para el 22, ¿no? Es decir, que para el 23 seguramente estaremos recibiendo estas recompensas mensuales sin ningún sí. problema. And, and it's important to realize that before we actually ship a unit to a location, we will have to do some sort of verification process to make sure that people can legitimately put a unit in their location. Si, sí, lo que está mencionando ahorita es que ahorita creo que el paso uno estamos reservando la ubicación y el paso dos, eh, natural va a ser realmente que se haga una comprobación de la dirección de que el dueño sea el correcto para poder instalar los modems y ahí vendrá una un, un ajuste de los de lo que tenemos hoy registrado pero es lo que nos acaba de comentar michael ok, okay great um we already know that they that you pay us with helium the question now is how do we have access to those profits michael ya sabemos que ellos well, que la empresa nos paga helium ahora le estoy preguntando cómo accedemos a esas ganancias so there there are different uh, cryptocurrency exchanges where you can convert your helium into your local currency Ok, hay muchos exchanges actualmente en donde tú puedes convertir Helium por tu moneda local. En el caso, por ejemplo, de nosotros que estamos en México, Binance tiene Helium. Entonces, si tú quisieras cobrar tus comisiones, tendrías que mandarte de Binance, por ejemplo, a Bitso. ¿no? Ahí este, primero vendes Helium, USDT, mandas USDT a Bitso y de ahí lo mandas a tu cuenta de banco. Aunque, bueno, muchos de ustedes saben que tenemos otros mecanismos dentro de la comunidad, que les pueden ayudar para cobrar sus, sus ganancias. But we're also working on a very easy solution. And, and that solution is working with a a Visa branded card that will be wow. able to load our Helium onto the Visa card. It's a Visa debit card and people will be able to use that card like any Visa including going to ATMs and be able to in real time convert the Helium into whatever currency they need for the transaction. Great. Pero también estamos trabajando en el desarrollo de una solución más, mucho más fácil, que consiste en tener una, una tarjeta de débito Visa con la marca de IHOP, eh, con la cual tú puedas eh, no solamente disponer eh, de cualquier cajero en cualquier parte del mundo, ya que en automático te va a, a hacer el intercambio a la moneda local, donde tú donde tú estés, en cualquier país en donde estés, o puedas pagar directamente con tu tarjeta Visa. And we'll be providing every one of our affiliates with one of those cards. Y vamos a proveer a cada uno de nuestros afiliados con estas tarjetas. Excellent. Um, somebody uh, is asking here: Can companies also can also register? Can companies also register, or only people? No, companies can also register. Register. OK, también las empresas se pueden registrar. Eso está muy bueno. OK, eh, Raúl, en tu experiencia, perdón, Benjamín, adelante. Raúl, adelante. Estaba... Raúl tenía la mano antes. Gracias, gracias, Luis Carlos. Michael, thanks a lot for your time and your very big explication. It's, it's, it's a great moment to everybody. Um, Uh, it's, it's important to say to people that this is not strictly a, a multilevel company. Can you explain that, please? Yes, yes. There's very big differences between multilevel companies and what we put together. We fall more into the affiliate category. ¿Quieres que te yo, Raúl? Sí, por favor. Si alguien me ayuda. Okay. Eh, sí, está diciendo Michael que en efecto hay diferencias importantes que destacar respecto al modelo de negocios de IHOP, aquellos no, no, no están, no entran dentro de, las, de la categoría de las empresas de multinivel o de network marketing, sino entran más en la categoría de las empresas que funcionan con redes de afiliados. en so in, una in multilevel company, typically you have to have large numbers of people on your team in order to make any kind of reasonable income. En una empresa de multinivel tradicional, tú requieres tener un equipo muy grande de, de personas activas para que tú puedas generar un, un ingreso verdaderamente sustancial. And typically those people need to invest in the company and have to pay regular purchases of goods or services for people to receive income. Y generalmente esta gente tiene que pagarle directamente a la empresa de multinivel pero además hacer consumos mensuales para que pues eh, haya un, un haya ventas que se puedan distribuir a través de la red, ¿no? Esas ganancias se puedan distribuir a través de la red. But we have none of those requirements or needs in this particular program. Y nosotros no tenemos eh, ninguna de esas características en este programa, o sea, no tienes ni que invertir ni generar un consumo mensual. Neither do people have to regularly qualify Uh, each month in order to receive their rewards. Y tampoco la gente tiene que, por ejemplo, calificar cada mes eh, para poder recibir comisiones. We wanted to make this okay. as simple as was, possible. Yes. We wanted this to be nosotros as simple as possible. Hicimos lo más simple. For the maximum number of We simple hicimos hacer esto lo más simple posible para el máximo número de personas posibles. Yes. Esa fue una gran pregunta, Raúl. Gracias. Thanks, Michael. Thanks. You're welcome. The other thing that I want to ask you, Michael, uh, on the communities, sorry, the, um, the question. Uh, what about the persons that have more than two apartments or three houses or five properties or ten properties by their own? So I, I already know that is a six-plan uh, uh, cluster in uh, in the Helium Track app, app but where where is going to be able where is going to be when is going to be able the the people to to put more than two or three uh, properties in their in their same not, uh, account Cur currently we have the ability for one affiliate to be able to reserve one unit uh, down the road we'll be able to do multiple but our main focus right now is looking for people that are affiliates to help us find the locations the other ability for multiple units that would be a more more of a hosting type of operation as opposed to a hosting affiliate uh, and that's a little bit further down the road for us okay yo le acaba preguntar a michael de una de las dudas de la comunidad es que si una persona que tiene dos departamentos tres departamentos o varias propiedades puede eh, pueda poner un, un hotspot en las diferentes propiedades eh, eh, estaba comentando Michael que ahorita el objetivo de IHOP es buscar uno a uno y, y que el trabajo sea uno a uno y buscar las locaciones uno a uno, que más adelante va a haber una posibilidad de, de que se pueda hacer una sola persona con varios hotspots, pero por el momento la idea es que el plan sea uno a uno y, y ahorita seguiremos trabajando así. Okay. Perfecto. Muy bien, pues eh, Benja, Raúl, eh, Tony, como ven, creo que pues, hemos abordado los puntos más importantes, ¿no creen? Me gustaría hacer una mención. A reserva de lo que ustedes, claro que sí. Um, creo que es muy importante que la gente tenga claro y tenga muy presente que en esta oportunidad no es indispensable el tener un hotspot para poder generar ingresos para poder generar ganancias. Una de las grandes características y de las gigantescas ventajas que tiene IHUB Global es que si tú estás en un lugar, digamos, en este caso, el ejemplo más claro sería México, ¿no? Actualmente México no está recibiendo hotspots, pero nosotros, como mexicanos, tenemos una relación muy cercana con Estados Unidos desde el punto de vista de que tenemos muchos compatriotas trabajando en Estados Unidos, ¿okay? muchos familiares en Estados Unidos que apoyan a sus familias acá en México con el trabajo que realizan en Estados Unidos. Y el día de hoy, en una entrevista que nos hicieron a Michael y a mí, me surgió esta idea que considero muy importante tener clara y que nos puede ayudar a ver más allá de la oportunidad, ver más allá de lo evidente. Imaginen una persona que está en Estados Unidos que recibe la oportunidad de IHUB Global y que esta persona sí que puede recibir un hotspot, ¿ok? Lo conecta y puede empezar a generar minería. Viendo la oportunidad desde el panorama completo, esta persona podría contactar con sus familiares en México y decirles algo parecido a lo siguiente, hey, mira, regístrate en iHub Global, haz la solicitud de tu hotspot, no te va a llegar de inmediato, van a pasar algunos meses, quizás, no sé, eh, poniendo un número al azar, Digamos que van a pasar seis meses de aquí a que te llegue el hotspot. Pero mientras tanto, yo voy a tener el hotspot funcionando y tú vas a estar ganando un porcentaje de la minería de mi hotspot. ¿Sí? Entonces, tú estás ayudando a tu familiar diciéndole, regístrate, regístrame a mí debajo de ti. Yo voy a recibir mi hotspot, ganaré yo de la minería de este hotspot, pero tú ganarás un porcentaje de mi minería. Y si yo. Estando en Estados Unidos, invito a más personas que reciban su hotspot aquí en Estados Unidos. No solamente ganarás un porcentaje de mi hotspot, sino también ganarás un porcentaje de los hotspots de estas personas. De esta manera podemos ayudar a un sinnúmero de personas en México a generar un ingreso a través de IHOP Global. Y ya rizando el rizo y siendo más concreto con esta explicación. Simplemente decir que si tú estás en cualquier lugar en el cual tú no puedas recibir un hotspot con que tú estés refiriendo gente o personas eh, en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, donde sí pueden recibir los hotspots, aunque tú no tengas uno activo, tú ganarás un porcentaje de la minería de cada uno de esos hotspots. Y eso lo debemos de tener muy presente. Gracias, Tony. Pues definitivamente es una forma de apalancarse tremendamente. Lo explicó muy bien. No tengo nada más que agregar. Eh, Michael, thank you very much for, for, for being here for all your time. Um, we are very, uh, very happy, full of energy. We are going to to keep on sharing this great opportunity with as many people as we can. Well, thank you very much. And we're very happy to have you as part of our family. Thank you, my friend. Well, bueno, amigos, pues, eh, gracias también a ti, Tony, Raúl, Benja. Gracias también por estar aquí, por darse el espacio. Y bueno, amigos, pues ahí se va a quedar grabada esta transmisión. Eh, vamos a, a filtrar todavía algunas preguntas que no hayamos hecho. No quisimos hacer demasiado extenso este Zoom, pero vamos a filtrar algunas preguntas que consideremos que son importantes para hacérselas llegar a Michael. Y en cuanto él nos responda, eh, vamos a tener este documento en PDF. Lo vamos a facilitar a toda la comunidad para que nadie tenga ninguna pregunta sin responder. ¿Ok? Pues bueno, gracias nuevamente. Thank you very much. I send you a big hug. Bye, Michael. Gracias, amigos. Gracias. Disfrute su fin de semana. Gracias, amiga, por el apoyo. Adiós. Bye. Bye. Bye.